Llevo ya Joanita, mi hermanita. Y bienvenidos los que van eh, incorporándose a nuestra transmisión en vivo del día de hoy. Eh, queremos igual siempre recordarles que pueden apoyarnos a través de patreon.com barra repúblicos. Y eh, apoyarnos eh, para poder eh, seguirles generando contenido cosas muy interesantes que vamos sacando todas las semanas a través de Repúblicos TV, puede verlo también, y nuestro Instagram, nuestro Twitter, la página también del doctor Alberto Franceschi. Y este, también pueden eh, conseguirnos en nuestra página web de republicos.org, ahí también consiguen el link para ir hasta patreon.com. Y apoyarnos con nuestro contenido. Hoy tenemos un invitado especial que es Pedro Lares. Así que eh, vamos a esperar que Pedro se conecte eh, y nos pongamos ya en sintonía con el programa. Así que vamos a esperar, igual que el Instagram le vaya avisando a nuestros seguidores que nos encontramos ya en vivo para iniciar esta transmisión de hoy. Vamos a hablar de economía, así que va a estar interesante. La economía global. Vamos a ver si por acá... Eh, esperamos a nuestro invitado Y le decimos... Eh, no me aparece acá. Ah, ya. Eh, a ver, lo voy a invitar. Lo voy a invitar por acá. Pedro, ya te envié la invitación, si la aceptas. Genial. Hola, Pedro. Buenas noches, bienvenido. No sé si me escuchas. Eh, no te escucho. No se oye. Ahora sí. Ahora sí te escucho. Bienvenido. Ah, ¿Cómo vale, está? Buenas noches. <risa> eh, bueno, yo estoy muy bien. Eh, bueno, espero que todos aquí los que nos ven estén también muy bien. Eh, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, eh, no sé si se ve raro o si se escucha bien. Eh, no estoy seguro, ¿Eh, se, escucha, que... se escucha bien. Sí te veo como un poco eh, borroso, no sé. Tal vez... Si te alejas un, po un poquito, eh, podría mejorar para que, eso, para que te veas como completa la cara. Ah, vale, vale, vale. Que te, eh, te, veas eh, bueno. te ves como de repente muy claro y entonces ahí como que no, no podemos ver bien tu, tu imagen. Bueno, Pero te vale. escucho. Eh, bueno, perfecto, perfecto. Listo, Pedro. Bienvenido a punto de inflexión. Este, queríamos comenzar. Eh, preguntándote para que la audiencia sepa un poco de ti, te conozca. Este, es un, un, un muchacho bastante joven y eres bastante asertivo en, en los temas que manejas. Entonces, ¿podrías decirnos un poquito, eh, una, un poco una introducción de ti? ¿Quién es Pedro Lares? Bueno, yo soy Pedro Lares, tengo 19 años y a mí simplemente me interesan mucho los temas de política y de economía porque creo que influyen bastante en lo que vivimos, ¿no? Eh, porque son, condicionan todo el entorno social en el cual estamos inmersos y por lo tanto son muy determinantes de nuestras vidas y pues a raíz de la crisis económica de Venezuela y al ver cierta frustración porque yo decía, uff, en otros países pasa esto, en mi vida no sucede, ¿por qué? ¿Cuáles, ¿Cuáles son aquellos factores que hacen la diferencia entre que yo no viva lo que pueden vivir otras personas de afuera? ¿Qué es lo que hace que mi país no sea como lo, otros países? Y poco a poco fui investigando y al final, bueno, esto se volvió para mí una pasión y eventualmente yo terminé poco a poco excavando más y más y más a fondo hasta que me di cuenta de que lo que sucede con Venezuela no es un proceso que solamente lleve 23 años, sino que lleva mucho tiempo. Y en, Tantos aspectos, y de ahí existen tantas relaciones de la problemática venezolana que son bastante, digamos, muy complejas. Van de todo tipo, son de, de carácter institucional, de carácter de inversión, falta de sistema financiero, eh, ineficiencia gubernamental, falta de productividad... Eh, falta de producción, eh, una brecha de capital enorme, un montón de cosas. Entonces, eh, pues sí, eh, simplemente me gusta mucho la economía, soy editor y socio-director de Más Libertad, que es un medio libertario, uno de los más grandes de Latinoamérica, y pues a mí me gusta mucho muchas estas cosas, la verdad. Qué bueno, Pedro. Pedro, ¿te podrías centrar un poco más en la cámara para que quedes más de frente? Estás como muy hacia tu derecha, que vendría siendo mi izquierda. Vale. Ahí estás mejor, vale. ahí estás mejor. Vale, perfecto. Sí. perfecto. Ya Pedro, qué interesante este, de verdad que además te apasione esto siendo un, un muchacho tan joven y que además este, te hayas nutrido de tanto conocimiento el eh, que le vamos a brindar a, hoy a las personas que nos están viendo tanto en vivo como los que nos van a ver luego en diferido eh, a través de nuestra página de YouTube donde luego ya el día jueves está colgado a este programa. Entonces, bueno, ya dicho todo esto, vamos a entrar en materia, porque realmente creo que ahí te vas a desarrollar mucho con este tema. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es en cuanto a la guerra de Ucrania. ¿Qué debilidades de, eh, se manejan en las áreas económicas por las importaciones con este tema de Ucrania? Bueno, eh, a nivel global, eh, bueno, primero tenemos que entender algo. Eh, cuando se trata de importaciones, existen muchos bienes que se pueden importar. Entonces esos bienes se miden en valor. Valor de qué, lo que cuestan, lo que valen, esos bienes y servicios, que están valiosos son para las economías que importan. Y ahí se sacan relaciones de cuánto peso tiene cada economía eh, en, en cuanto a su participación dentro de las importaciones de otros países. Es decir, de su, de, su, de su carácter como proveedoras de bienes para otros países. Rusia realmente no tiene mucho peso en la economía mundial. ¿Por qué? Porque solamente representa el 0.76% del comercio mundial y Ucrania solamente el 0.14%. Son una parte minúscula. Y cuando se trata de producción, solamente producen eh, Rusia el 1.65% y Ucrania el 0.18%. Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasa es que eh, Rusia y Ucrania no tienen tanto peso agregado pero sí producen determinados bienes que son claves. ¿Qué, ¿Cuáles son estos bienes? Eh, pues son los principales proveedores, en el caso Ucrania es, uno, es el principal proveedor de aceite de girasol eh, del mundo, después le sigue Rusia, eh, también Rusia es el mayor proveedor de trigo, de, de cromo, de fertilizantes, uranio, carbón, maíz, titanio, níquel, alquitrán, petróleo crudo, un poco de petróleo refinado, por aquí tengo unas tablas, de hecho, donde guardé... ¿Cuál, cuál, cuál es el peso que tienen los países eh, más eh, más eh, digamos que están dentro del conflicto eh, ucrania importa perdón exporta el 37.5 por ciento de todas las 7 de girasol del mundo rusia el 18.3 rusia e, e exporta el 25 20... 4.3% de todo el cromo que hay en el mundo, prácticamente una, una, quinta, una cuarta parte. Eh, trigo, Rusia y Ucrania suman el 25.8%, Rusia es el 16.4% por sí sola. Eh, de los fertilizantes eh, Rusia importa por sí misma casi una quinta parte de todos los fertilizantes del mundo, el 13.8%. Eh, y le sigue a Bielorrusia, Bielorrusia que es aliada de Rusia y que también está sancionada e importa el 4.9% entre los dos, casi el, una quinta parte. Y así sucesivamente con muchos bienes que son clave, eh, pero como tal, eh, realmente esas son la canasta de bienes que están más comprometidas y son las debilidades que tienen las economías porque son muy dependientes de esos bienes estratégicos que proporciona Rusia. Ahora, cuando se trata de las debilidades que tienen los países eh, que están más entrometidos en la guerra, la principal debilidad de Rusia es que a rasgos generales no es el socio comercial más importante de los países europeos, porque está en quinto lugar, eh, o sea, dentro de la Unión Europea como espacio económico, hay cinco países que son socios comerciales más importantes, que, eh, de, de, o sea, que la Unión Europea importa de otros cuatro países más, que, que, que le aporta más bienes y servicios que Rusia, pero cinco, eh, perdón, dos de los cinco socios que, que tiene Rusia, de los principales socios comerciales de Rusia, están dentro de la Unión Europea, que son Alemania e Italia. Alemania le, le exporta a Rusia unos 26.1 mil millones de dólares al año y e Italia siete, o sea, cerca de 8 mil millones. Eh, pero ¿qué pasa? Eh, ahí, eh, esa debilidad de Rusia es porque si, si la Unión Europea un día estos que esto ya se puso en marcha, ¿no? eh, que dicen que van para finales de año a tratar de retirar todas las compras de petróleo crudo desde Rusia, eh, Rusia va a perder eh, prácticamente toda la mitad de los ingresos que, que recibe por ventas de petróleo crudo porque a todos los países de la Unión Europea le representan del 49 al 50% de, de, la, de las ventas que hace Rusia. o, de las, o sea, son, el, Los países europeos le reciben casi la mitad de, de las exportaciones de crudo a Rusia, y son unos 37.2 mil millones de dólares al año, según datos del Observatorio de Complejidad Económica del MIT. Entonces, eh, Rusia es muy dependiente de, de las compras de de petróleo por parte de Europa eh, Si Europa retira eh, la, las compras por completo Que eso lo veremos más adelante Que es algo un poco improbable, ¿no? Pero eh, si eso sucede va a perder una gran fuente de ingresos Prácticamente la mitad de los ingresos que recibe por, eh, por, por exportación de petróleo Y eh, todos los países a nivel global están, están muy, muy eh, frágiles porque no pueden, eh, no, no pueden sustituir esos bienes estratégicos que proporciona Rusia en cuanto y Ucrania en cuanto a aceite de girasol, trigo, cromo, fertilizantes, uranio, carbón, etc. Entonces, esas serían las principales debilidades a rasgos generales que hay. Claro. claro. Que finalmente lo vamos a ver eh, a todo nivel mundial en este momento. Por ejemplo, yo me encuentro en Chile y he observado un aumento considerable en el aceite con, de con, con estérula, pues, de girasol. Aquí en España también sucedió que la gente estaba comprando como loca aceite de girasol y aceite de oliva porque creían que, se iba, que en cualquier momento iba a haber desabastecimiento y comenzaron a comprar girasol como locos, eh, habían colas inmensas para hacer gasolina o, ga o gasoil en las gasolineras, eso era un desastre hace un mes y pues de verdad que sí se, no, sí se notaba un poco ¿no? esta disrupción por la cuestión de las sanciones y que se dificulta bastante importar desde allá. Eh, y, por supuesto, como son los principales proveedores, uno es un país que está invadido y el otro es un país que está sancionado, es difícil tratar de sustituir esos bienes, por lo menos a corto plazo. Y eso, va, va, eso se aplica más que todo con lo que viene siendo la energía, que, que es el, el, el carácter de Rusia en cuanto al principal proveedor de gas y de petróleo. Eso lo veremos más adelante, supongo. Obviamente. Claro. Claro, entonces Hay por, esto, mucho que desarrollar ahí. por supuesto, este, todo esto eh, termina influyendo, eh, digamos, a muchos muchos países dentro de los que están Europa, Latinoamérica, porque sí se evidencia un aumento eh, eh, realmente considerable en estos productos para el consumidor final, o sea, termina siendo afectado el consumidor final porque realmente esta alerta que se creó con todas estas sanciones ha generado un poco de terror en, la, en, en las mismas administraciones y en la misma economía. Este, ¿qué, ¿Qué consideraciones eh, tú ves con respecto a esas sanciones? O sea, ¿funcionan realmente esto, esto que se está generando ahí entre las sanciones que hay a Rusia? ¿O realmente mmm, tú consideras que en la economía no va a afectar tanto como piensan Bueno, a ver, eh, primero... Las sanciones funcionan en cuanto a que si nos referimos a que traten de desalentar la actividad económica en Rusia, que traten de, de dañarla, pues sí lo están haciendo. Eh, a ver, primero que todo, ha ocurrido un aumento muy importante en el rendimiento de los CDS, que son los CDS. Los CDS son swaps por incumplimiento crediticio. Los CDS es lo que son son instrumentos que protegen al tenedor de incumplimientos que ocurran con, la con los títulos de deuda pública que emite el Estado ruso. ¿Qué pasa? Desde que comenzó la guerra hasta la actualidad, eso, ese valor de los CDS se ha incrementado más de 50 veces. ¿Qué implica eso? Eso implica que el mercado en general, todos los inversores, todos los tenedores de títulos de deuda están están eh, pronosticando, están proyectando, y por lo tanto lo descuentan a través del de, eh, valor de, de sus instrumentos, un default de Rusia, que en efecto ya está ocurriendo. Eh, Rusia eh, defaultió selectivamente los eurobonos que tenía, porque los redenominó. ¿Qué es redenominar? Los redenominó lo que tenía que pagar en euros o en dólares, a tenedores de, de, que son eh, residentes de países de dentro de la Unión Europea, eh, lo que tiene que pagar en euros, en dólares, lo está pagando en rublos. Y muchos tenedores de bonos que fueron entrevistados por Reuters, por Bloomberg, por AP, etc., eh, ellos dicen que eso no estaba previsto en los términos iniciales del... De, de, del contrato, porque ahí te prescriben determinadas situaciones y lo que se podría hacer en esas situaciones, pero ellos, eh, el, el gobierno ruso, que es el garante de que esos títulos se paguen, no decía, mira, si yo te puedo redenominar, estos bonos, te, en vez de pagártelos en dólares, te los pago en rublos. Eso no estaba, previsto por lo tanto, se considera que entró en un default selectivo. Entonces, eso provoca que la calidad de crédito disminuya, que pueda entrar en el foul, de eso le ensucia los canales financieros, o sea, eh, ¿qué pasa? Eso, incluso aunque termine la, la guerra y se le levanten las sanciones, si Rusia no recupera la credibilidad, entonces va a tener una... Un una mala calificación crediticia, que va a orientar la inversión. Los inversores no van a querer eh, invertir en títulos de deuda pública rusa, eso va a dificultar el financiamiento de Rusia, y eso también está provocando incluso ahora que el interés que tienen que ofrecer por, esos, por, por, por los títulos de deuda, es decir, lo que tiene que pagar el gobierno ruso para que lo financien, porque al final el, el interés es eso, el interés es el precio del dinero, eh, el interés pasó de cerca del 4 o 5% al 10 al 11%. Entonces, el... El tipo de interés está duplicando, y eso le está eh, haciendo al gobierno ruso que sea más difícil financiarse, que sea más caro financiarse, y eh, eso está, por supuesto, dañando la economía porque está gastando más recursos en tratar de traer financiamiento que en cualquier otra cosa que pudiera gastar. Entonces, claro. eso, eso por un lado sí le está provocando, le está provocando daño, eh, se está, por eso, por eso se está visionando el default, reduce la calificación crediticia, tiene que aumentar los intereses para tratar de compensar ese riesgo. Eh, también estamos viendo que, aunque existe una recuperación facial del de valor del rublo, eso es como decir que nosotros lo vimos en Venezuela con distintos programas de, de, de, de compras o de ventas de dólares por parte del Banco Central, eh, que pudieron ser el Cencoex el Calibir, el Recadi en Argentina también se ve con... El pre, con ese dólar blue y el dólar oficial al que lo, lo vende el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el valor que estamos viendo del rublo respecto al dólar es nada más eh, el oficial. Pero si uno ve, eh, yo, hay un economista llamado Daniel Fernández Méndez, que él es profesor y catedrático de la Universidad Francisco de Marroquín, y está siguiendo muy de cerca este, lo, las consecuencias económicas de la guerra. Eh, si quieren pueden seguirlo, búsquenlo como Daniel Fernández UFM y pueden ver sus artículos él publicó una tabla eh, del precio que tienen los dólares al momento de comprar, o sea, el precio al que lo compran los bancos comerciales rusos, los principales, y el precio al que lo venden. Entonces, ellos lo estaban vendiendo a 78.2 eh, rublos por dólar, o sea, están comprando dólares a, a ese precio, y lo vendían a 120. Entonces, ¿qué pasa? Hay un diferencial enorme, eh, porque no hay arbitraje. ¿Por qué no hay arbitraje? Porque nadie quiere venderle dólares a los principales bancos comerciales. ¿Y qué implica eso? Claro, claro. Eh, Si nadie le está vendiendo dólares a los bancos comerciales rusos, eso implica que se están generando mercados negros. ¿Por qué lo están vendiendo a 120 dólares cuando lo compran a 78? Si, eh, si eso pues es pues un precio atractivo para los tenedores de dólares en este momento, ellos... Fácilmente sacarían sus dólares, se los venderían en el banco y eso haría que poco a poco esa diferencia se fuera achicando, que el precio de compra se acerque más al precio de venta, pero no, no, no hay arbitraje. O sea, no hay nadie que esté tratando de acercar ese precio o poniendo sus dólares a circular en, en, el, en el mercado oficial. Y eso está provocando una brecha enorme donde el precio al que vendes tus dólares a los bancos comerciales es un 33% menor que el precio al que, lo, al que se los puedes comprar. Entonces, eso puede ser una señal de que se están generando mercados negros, pero es difícil obtener información en este momento de eso, pero sin embargo, por ese diferencial, por ese spread, como se le denomina técnicamente, eh, es una señal que, de que se están generando. Y lo otro es que eh, también ha obligado al gobierno ruso a imponer controles de capitales muy brutales, como que, por ejemplo, los exportadores, pues, nada más una, los exportadores rusos tienen que, eh, de, de los dólares que reciben, el 80% se lo tienen que vender al Banco Central. Wow, wow. Para, que se, para que se los paguen rulos. ¿Para qué? Para ellos poder tratar de mantener eh, circulando las, las divisas y que no les presione tanto el tipo de cambio. Pero ¿por cuánto tiempo les puede funcionar eso? Y sobre claro, todo, claro. Eh, eso, ¿eso refleja acaso las condiciones reales? Porque es conocido que el tipo de cambio oficial te puede disfrazar en una situación eh, anormal el precio real de esa divisa. Y qué es lo que está pasando con ese SPRID. El SPRID es una señal de que ese precio oficial al que se está comprando no tiene nada que ver con lo que está pasando en realidad. Eh, entonces, sí, definitivamente eh, la economía rusa está sufriendo varios daños eh, que, que son importantes, le está haciendo más difícil financiarse, el, el incremento de los intereses puede. Que eso sí es algo que se le puede reconocer y es que Rusia ha tenido una deuda pública históricamente baja, o sea, es de cerca del 20% de su interno bruto y si, y si le cuesta más financiarse, el peso de los intereses va a terminar eh, disparando esa deuda. Pero es difícil prever cómo terminará porque todo depende de las condiciones, de si termina acaso el conflicto en algún momento, si se relajan las sanciones, eh, dep depende mucho, es muy dinámico. Pero sí, ahorita, definitivamente que sí le están provocando ciertos daños. Uh, a la economía rusa. ¿Y Ucrania en este caso? Bueno, Ucrania, eh, las proyecciones, eh, por ejemplo, a Rusia le proyectan un decrecimiento del, del 5, el 6% del PB, pero Ucrania ya, eh, como es un país atacado, que se le está destruyendo infraestructura eh, y un montón de cosas que son claves y que también, eh, por supuesto, la guerra provoca inestabilidad política, le afectan las instituciones. Las instituciones son un, un factor clave en la economía porque son las que las que proveen de garantías, eh, certidumbre y, sobre todo, también incentivos los agentes económicos para que inviertan, para que produzcan y todo eso. Claro. Claro. Y eso, ahorita la, la, la situación de incertidumbre total de ser un país en guerra, pues le, está, le, le va a pasar factura a Ucrania. Ucrania le proyecten creo que es un, una contracción del 40% del producto interno bruto, si no me equivoco. Eh, realmente no estoy seguro, creo que va entre el 30 y el 40%. De todas formas, voy a confirmar. Y definitivamente, Ucrania sí va, sí, sí va a estar muy dañada. claro. Eso sí es completamente seguro. Claro. En, en este mismo eh, ya, ya lo conseguí, ya lo, ya, ya lo conseguí. Eh, les decía, eh, la Rusia, según las últimas proyecciones del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, Ucrania va a perder el 35% de su Producto Interno Bruto y la Federación Rusa va a perder, o sea, Rusia va a perder el 8.5%. Rusia va a salir dañada, pero Ucrania va a salir muchísimo más dañada. Y eso puede claro. variar también dependiendo de, de, de, de, la, de los pronósticos. Pero la tendencia general de todos los analistas es que Ucrania va a salir mucho, muchísimo más dañada que Rusia al final de la guerra. Claro, claro. Evidentemente porque hay un daño además estructural importante, Sí, sí, yeah. le, es en Ucrania eh, eso es eh, inestabilidad política, inestabilidad institucional daño a infraestructura, o sea, ya no se proveen servicios públicos, de, puede ser que, los, que determinados servicios que necesiten las empresas para poder funcionar no, no, no los tengan que si necesitan registrarse no puedan registrarse porque las instituciones ucranianas están más enfocadas en otra cosa eh, y no tienen ninguna ninguna certidumbre si el día de mañana una empresa quiere invertir, yo que sé, en telecomunicaciones y, po y pone una antena satelital eh, por, por decir algo, en, en, en Ucrania, en Kiev, imagínense eh, que lo, el, al día siguiente venga un misil ruso y, y, y les destruye la inversión que hicieron, eso no... Claro. No... No hay ninguna certidumbre de que tu inversión va a rendir frutos porque no sabes qué es lo que va a pasar después. No sabes si, si tu local va, va a ser víctima de esos eh, dummy rockets, de los eh, misiles no guiados que está tirando Rusia a Ucrania. No sabes si, lo, si te van a confundir, si eres una empresa de telecomunicaciones, no sabes si va a confundir tu infraestructura con alguna de tipo militar y te la van a destruir. No sabes qué es lo que va a pasar. Eso se puede aplicar a distintos campos. Así que nadie va a invertir ahora en Ucrania, eh, mucha infraestructura se está destruyendo. Eh, definitivamente no, va, no, no, no les va a terminar muy bien. Y bueno, claro. Eso es... claro, hablando también de, la, de las debilidades de la Unión Europea, de Estados Unidos y la soste so sostenibilidad de las medidas a Rusia. Estos, estos países, eh, la Unión Europea y los Estados Unidos, con esto de las sanciones, ¿cómo les afecta finalmente a ellos también? De, de alguna forma, de este proceso. Bueno, eso es algo bastante curioso porque, bueno, como decía al principio, eh, realmente Rusia eh, no tiene mucho peso en el comercio mundial, pero sí en determinados productos, y tampoco entra en la producción mundial, pero sí es el productor de determinados productos que son muy, que son muy importantes, que son considerados estratégicos, y con el comercio de, externo, la Unión Europea pasa igual, el, comer, el comercio externo es ese comercio que tiene la, la Unión Europea, los países que están dentro de la Unión Europea con países que no son de la Unión Europea. Entonces, el comercio externo, eh, el peso de Rusia dentro de él, es de aproximadamente el 5.52% del total de importaciones. O sea, no se importa prácticamente nada. De 100 euros de bienes y servicios que se importan en la Unión Europea, Rusia solamente pone el 5.52%, 5.52 euros. Eh, Pero ¿qué pasa? Eh, hay algunos que son muy importantes. Por ejemplo, ¿Sí? Rusia es el mayor proveedor de petróleo crudo de la Unión Europea. O sea, ellos, eh, los, los rusos, in, exportan el 24.3%. Pedro, te me país. volviste a arrimar hacia la esquina, perdona que te interrumpa. Eh, ponte un ah, poco más centradito, sí. eso. Ok, vale. Eh, ya, ya, ya que no me fijé, disculpa bueno, he estado diciendo que hay ciertos productos que son muy importantes y uno de ellos es el petróleo Rusia es el mayor proveedor de petróleo crudo de la Unión Europea con el 24.3% del total eh, según los datos del Observatorio de Complejidad Económica eh, Rusia es el mayor proveedor de gas con el 27.2% del total más de un cuarto, superando incluso Noruega Noruega es el segundo mayor proveedor de Rusia y determinados países en la Unión Europea como Hungría son mucho más dependientes eh, Hungría eh, la, las importaciones de gas de Hungría, el 57% vienen de, de Rusia, si mal no recuerdo. Eh, también Rusia es el tercer mayor proveedor de trigo de la Unión Europea, con Ucrania, que es, juntos eh, hacen un cuarto de todas las importaciones de, de trigo uh, de, de la Unión Europea. Eh, y bueno, realmente eh, sí, sí, digamos que hay... Si sí, sí, las relaciones comerciales se rompen así súbitamente, definitivamente va a haber mucho daño. Y también la sostenibilidad de las medidas que están tomando contra Rusia eh, dependen de determinados factores que son eh, especialmente, pero no limitado, a el grado de sustitución de esos productos. ¿Por qué? Porque eh, las medidas se pueden sostener dependiendo de si la Unión Europea tiene la habilidad, esa capacidad para poder sustituir esas importaciones, porque sin esos productos no hay ni energía ni comida, eh, claro, prácticamente. Claro. O sea, que aquí, aquí, aquí ¿quién no come pan? ¿Quién no come eh, cosas con harina? Eh, un, si, sin eso te quedas sin carbohidratos, eh, prácticamente. Y los carbohidratos son el tercer mayor macronutriente que, que, con su, que, que compone la dieta humana en todas partes del mundo, y en Europa más todavía. Entonces... Eh, esas medidas eh, son sostenibles eh, dependiendo de ese grado de sustitución y, por supuesto, el daño que va a recibir la Unión Europea también depende de eso, del grado de sustitución que tenga. Ahora, como decía, el grado de sustitución depende de la habilidad que tengan para encontrar fuentes alternativas de energía, eh, especialmente la energía, pero también de, de, del trigo y el maíz, y conectarlas a la red eléctrica. Más que toda la energía, porque la energía es... A, a ver, eh, Rusia puede... Ciertamente importará el 27.7% del, de, de, del gas a, a Europa, y no parece tanto, pero ¿qué pasa? Si tú de, de repente dejas de recibir el 27.2% al total y de, de, de, de, tu, de tu importación de, de gas, y también pierdes prácticamente el 25% de todo, de, de todo tu petróleo, vas a tener a un montón de coches parados, vas a paralizar en gran medida el transporte y vas a tener a, millones, a decenas de millones de personas, más bien, sin, sin electricidad. Porque, la, porque, a ver, eh, la, la población total de la, de la Unión Europea supera los 200 millones de personas y tenemos un, pero un montón de... De, de, de, de personas que necesitan ese gas el 27.2% claro. es muchísimo y por eso depende de, de ese gas depende de que millones de personas, quizás no la mayoría de los europeos se quedan sin gas, pero sí una cantidad importante de personas, alrededor de un cuarto de la población total de Europa. Entonces, eso definitivamente puede hacer mucho daño si de repente nos quedamos sin ese 25% de petróleo y el 27.2% de, de gas. Y no tienes no tiene ninguna manera de sustituir eso, de manera inmediata, de manera... Eh, a, corto, a, ah, corto plazo, a, a corto plazo es definitivamente muy difícil que lo hagan. Eh, a ver, porque hay varias opciones, producir sus propios combustibles fósiles, encontrar otros proveedores, o que sus proveedores actuales puedan incrementar su oferta, o encontrar fuentes alternativas de energía. Ahora, la, la primera, que es encontrar fuentes alternativas de, de energía, es difícil, porque, bueno, eh, por ejemplo, instalar mayor capacidad de generación eléctrica en megavatios con energía nuclear, que es una opción que países como Reino Unido y Alemania, Alemania, que están desnuclearizando, desnuclearizando, es que eh, me enreda, ¿no? Pero sí, es un país que se venía desnuclearizando desde hace una década y ahora está tratando de volver a la energía nuclear, precisamente porque se ha dado cuenta de que es un país muy dependiente del gas de ruso y que de, de, es bastante peligroso depender de otros países cuando se trata de tu propia energía. Entonces están volviendo claro, a claro. tratar de reimplementar la energía nuclear. Pero ¿qué pasa? Eh, esto es difícil. Porque vamos a poner dos, pa dos países que estaban antes de la guerra tratando de implementar sus propios programas nucleares. Polonia y Eslovaquia. Eslovaquia es un país que está a punto de alcanzar la autosuficiencia energética. Incluso el Ministerio de Energía de Eslovaquia está previendo que gracias a la, a la construcción de dos reactores, que son el Bokov 3 y 4, eh, va a poder exportar aproximadamente el 18% de su energía en 2023. Pero ¿qué pasa? Ellos tardaron en construir ese, esos dos reactores que se van a abrir, eh, en, no, perdón, que se, que se abrieron el año pasado, ellos lo están construyendo desde 2009. O sea, eso te tarda bastante claro. tiempo en, en ponernos en funcionamiento. Eh, Polonia, Polonia está consiguió un acuerdo entre tres empresas eh, el año pasado, en septiembre, para construir cuatro reactores nucleares modulares, que son pequeños, son pequeños reactores modulares de alta potencia, y eso consiguieron en el acuerdo del año pasado, pero prevén que sea en 2029 que esos, que esos reactores se pongan en, en funcionamiento. Entonces, eso tarda entre 8 y 11 años, dependiendo de muchos factores, y... O sea, si lo tomamos como referencia, definitivamente, de aquí, a que eso, a que construyan los reactores, que oh. licencias, hagan estudios, eso se va a tardar un montón de tiempo, y de ahí para allá, ya terminaron la guerra, se hicieron las y pasaron un montón de cosas y ni siquiera nos dimos cuenta. Ah, pasar sí, así. Puede pasar un montón de cosas en, en, en ocho años. Entonces, eh, es difícil que eso, que eso suceda, ¿no? que lo puedan sustituir con fuentes alternativas. El otro es que ellos eh, apuesten por explotar ellos mismos el gas, pasen las políticas ecologistas eh, para otro lado, los pongan en segundo plano y digan, no, la, la seguridad energética va primero, y bueno, vamos a nosotros producir y explotar el gas y el petróleo que tenemos. Eh, bueno, ahí había leído eh, cuánto dura más o menos el ciclo de negocios del petróleo y el gas, y bueno, la fase de exploración por sí sola te toma de media tres años la evaluación te toma otros siete años, y el arranque otros siete años. Entonces te dan 17 años de tardar. De tardar claro. ¿no? si, si tú lo tomas por los plazos mínimos que te toman, que la exploración vendría siendo un año, la evaluación cuatro años, y el arranque cuatro años, que es lo mínimo que te toma en Europa, tardas nueve años en obtener inversión, de licencia buscar geógrafos, geólogos, topógrafos, ingenieros, explorar, identificar yacimientos viables, citar infraestructura, aprender la posición de taladros, negociar... Eh, con, con todo para, para, para, para, Sí, sí, para poder conseguir, eh, sabes, que, que te dejen explotar ahí, reubicarlos y todo eso Te tardas por lo menos, por lo menos ese año, esos cuatro años, te, te tardas por lo menos nueve años, ¿no? Entonces, es bastante ¿Qué opción les que... quedan los que le venden? Sí, claro, la, la opción que les queda es conseguir otros proveedores Porque ya... Eh, ellos tratar de conseguir fu fuentes de energía alternativas y explotarlos por sí mismos, se van a tardar mucho tiempo, que claro, no, claro. no, no sea un objetivo que a mediano o largo plazo sea viable, pero para tratar de reemplazarlos ahorita a corto plazo, y decir, no, ya no dependemos más de, de, del petróleo ruso, y vamos a bloquearlos totalmente, y nos desharemos del petróleo a finales de año, y del gas a finales de año, entonces eso es imposible. O sea, claro. eh, ellos, ellos lo que tendrían que hacer es tratar de buscar otros proveedores, y ahora, ¿quién les puede proveer, eh, con quiénes van a negociar y, por supuesto, quién les va a dar eh, esas provisiones que necesitan a un precio razonable, que no disparen tanto la, la, la, la inflación eh, de esos de, de de so productos que están en riesgo, que están, que están eh, digamos, que están interrumpidos en su suministro pues, y que están en constante incertidumbre, pues... Eso quedaría por ver, pero es la, op la, la opción más viable que tienen ahora. Ahora, ¿bajo qué condiciones serían? Nadie sabe. Ellos dicen que van a reemplazar, o sea, aquí Ursula von der Leyen, que es eh, la ejecutiva de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, dice que va a finales de año se van a, va, van a dejar de importar petróleo ruso. Que, si eso se extenderá el gas y cómo van a tratar de llenar ese hueco que les dejan. No, no sabemos, pero ciertamente es muy difícil que por sí mismo lo, lo haga. Claro. Igual me imagino que eh, está en las mismas condiciones eh, Estados Unidos, porque finalmente eh, podría buscar quien le surta más. No, en lo este que pasa caso... es, es que Estados Unidos lo tiene más fácil porque él sí puede sustituirlo más fácilmente, porque Estados Unidos lo que tenía era maquinaria ociosa que trataron de... De, de, de desmantelar eh, para no utilizar el fracking, pero la maquinaria estaba ahí. Ahora, eh, Estados Unidos tiene una de las mayores reservas de petróleo en el mundo, eh, eh, ellos pueden, digamos, hasta cierto punto reemplazar el gas ruso, ellos han reactivado el fracking incluso, porque, como te digo, la maquinaria estaba ahí, no se había claro, desmantelado por completo, claro. los yacimientos están ahí, las instalaciones estaban ahí, lo que pasa es que estaban tratando de que esos pozos, esos yacimientos activos, ya no estuvieran tan activos eh, que esos estudios de lugares en donde se podía sacar eh, petróleo a mucha profundidad y se tenía que utilizar el fracking no se llevaran a cabo, pero los estudios estaban hechos. Ya unas partes de las fases eh, que te había mencionado anteriormente estaban completadas. Pero claro. eh, no se habían llevado a cabo porque, no, que el fracking es contaminante y tal, y vamos a dañar el suelo, vamos a contaminar los lagos y pim, pum, pam. Eh, en, con todo eso lo echaron para atrás, pero si lo necesitan pueden reactivarlo. Lo que necesitan es una inversión más o menos considerable, pero si sí la pueden obtener. Eh, ahora, con el gas, eh, realmente no estoy seguro hasta qué punto Estados Unidos puede... Eh, tratar de sustituir esa oferta, pero con el petróleo sí es relativamente más sencillo y es eh, más fácil que la Unión Europea, porque la Unión Europea realmente eh, tiene refinadoras, pero eh, no tiene yacimientos. Eh, incluso aquí, por ejemplo, el caso particular de España, España incluso tiene un yacimiento dentro de sus aguas territoriales que está a punto de ser explotado por Marruecos, porque España no lo ha querido explotar ni, ni, ni, ni explorar ni absolutamente nada. No, en cambio, Estados Unidos no tiene, no, no, no tiene ese mismo... No, no, tienes, no, no, no tienes la misma perspectiva de los combustibles fósiles, ni toma los mismos lineamientos que los países europeos. Por eso lo tienen un poco más fácil, pero el grado de sustitución ciertamente eh, es, por supuesto, superior al de la Unión Europea, pero no sé qué tanto porcentaje del petróleo ruso puedan reemplazar, aunque yo creo, eh, ya, o sea, digo creo porque tengo que revisarlo, eh, ya, ya, te, ya te lo confirmo, pero creo que eh, los principales proveedores de energía de Estados Unidos no, no, no están eh, en Eurasia y por supuesto Rusia no se encuentra entre ellos, tendría que verlo, ya te lo confirmo. Claro. Ya les digo, eh, si quieren buscarlo ustedes mismos pueden buscar, eh, pongan en el buscador os.world o sea, .w o r l d y ahí les aparece todo, les aparece todo tipo de datos de comercio a nivel mundial, es del Observatorio de Complejidad Económica del, del MIT. Eh, bueno, a ver, eh, veamos. Las importaciones de Estados Unidos eh, en cuanto a petróleo crudo eh, son de apenas el 3.3%. El gas licuado es de apenas el 0.3%. Eh, el petróleo crudo, los principales proveedores de petróleo a, a Estados Unidos son Canadá, México, Arabia Saudí, Irak, Colombia, Ecuador. Rusia apenas provee el 1.3% del... Claro, eh, así que no, no le va a afectar del, tanto porque lo puede sustituir. No, claro, exacto, porque a ver, eh, si te pones a comparar, eh, la Unión Europea tiene una dependencia del 27.4%, que es el peso que tiene Rusia en las, en las exportaciones de petróleo crudo hacia la Unión Europea. Y lo mismo, por aplicado a Estados Unidos, es de apenas el 1.3%, es una dependencia mucho menor. Si tú ves el, el gas licuado... Eh, la influencia de Rusia es de es nula, es nula, es nula. Eh, Rusia no, no exporta gas a Estados Unidos, tampoco. De hecho, eh, ahora justamente esto me lo, me, me lo recuerda, que Estados Unidos iba a utilizar el fracking para, para tratar de exportar unos 4 millones de barriles adicionales a la Unión Europea. Es decir, no es para abastecerse a sí mismo, sino para tratar de compensar el hueco que le está dejando Rusia a la Unión Europea en cuanto a, a combustibles fósiles. Y es precisamente por eso, porque ellos sí tienen la capacidad para sustituirlos y, y ahí está. Ellos no tienen tanta dependencia. Claro. En esta misma línea que hablamos sobre Rusia y todo este tema de la guerra, ¿qué repercusiones puede tener Occidente con la guerra en Ucrania y la inflación en cada país? O sea, porque hay sanciones y todo esto, pero esto va a generar y está generando hoy día una inflación en un montón de países. Bueno, sí, eh, a ver, esto puede generar muchas consecuencias en general. La verdad es que la inflación puede es distinta en cada país, debido a que, o sea, claro, por supuesto, la guerra con Ucrania sí afianzó un poco la tendencia inflacionaria, pero sin embargo eso ya venía desde mucho antes. Cuando Estados Unidos llegó a su máximo de inflación subyacente en los últimos 40 años fue antes de la guerra, fue antes de la guerra, eh, que llegó a, al 7.5%, luego se disparó al 8.5%, pero eso era por cuestiones que no, están, no estaban relacionadas con la guerra, porque ni siquiera había empezado. Eh, pero sin embargo, sí, por supuesto, la fianza. ¿Por qué? Porque hay determinados bienes que son eh, clave para mantener el funcionamiento de la economía, para mantener el funcionamiento todo lo que viene siendo los equipos, el transporte, porque todo el mundo, por supuesto, necesita transportar cosas y todo el mundo necesita electricidad. Y eh, que Rusia esté, o por ejemplo, lo que vienen siendo los países europeos, eh, que son los más afectados por eso, dejen de importar energía de Rusia y por lo tanto la falta de energía se disminuya y eso incremente los precios de, de la energía, eh, pues sí puede causar diferentes descontentos. Pero el afianciamiento de, perdón, esa, esa fuerza que le está dando el conflicto con, con Ucrania a, a la tendencia inflacionaria va a producir mucho descontento porque eh, la inflación siempre, que se genera independiente del, independientemente del motivo, genera pérdidas de poder adquisitivo y, por supuesto, eso causa descontento. Eh, Contando que, partiendo de que venimos de, de dos años de pandemia agudos. Sí, por supuesto. O sea, tenemos y hay un movimiento económico que por fin, finalmente, levantan cuarentenas, ya las empresas empiezan a arrancar de nuevo, hay un área tan afectada que, que empieza de alguna manera como de cero a tratar de sobrevivir en una economía golpeada por una pandemia y ahora arranca una guerra que también finalmente nos afecta a todos. Sí, es que... Eh... Ahí entran muchas cosas porque es como que sí, uno ve ese, esa, esa luz al final del túnel, ve la esperanza de que sí, por fin ya se están quitando las restricciones y ya todo puede funcionar con normalidad. Eh, si uno la mayoría de la, de la población en todos los países tra trabaja en el sector servicios y ese fue el sector precisamente más golpeado, así que la mayoría decía, no, ya sí, por fin todo podrá funcionar con normalidad, eh, los flujos de demanda se estabilizan y todo, entra la guerra. Ahora, antes era, eh, antes... Eh, el descontento se, se concentraba en eh, pérdidas de empleo, eh, se, distanciamiento social absoluto, muchas personas no veían familiares ni amigos en meses, las actividades de dos están muy limitadas, la gente estaba súper estresada, salió la pandemia, entonces veía eso de que, bueno, ya podemos, va a ser nuestra vida normal, Ca y cae la guerra, y entonces lo que vemos son pérdidas por adquisitivo masivas. Eh, por supuesto, esto causa descontento, ahora, ¿qué tanto descontento...? Eh, Depende de otras cosas, depende de cuánto aumente la inflación en los próximos meses y si el máximo de 40 años que vimos en marzo no es el pico. Si no es el pico, eso significa que va a venir otro pico de inflación más alto y ahí, si eh, la medida que esa aspira inflacionaria aumente, el descontento, por supuesto, va a ser mayor. Depende mucho de eso y también eh, depende de factores psicológicos que ya hay, si no soy, no soy experto, no sé eh, cómo. Si la gente ve la inflación del 8.5% se impresiona, pero no hace nada, o si en, de en determinado punto de inflación lo ven y, y se hastian y comienzan a salir a la calle en masa y hay, eh, hay un, un sublevamiento, no, no estoy seguro. Pero lo primero claro. es que si la inflación eh, generan por, eh, pérdidas de por adquisitivo y con eso también causan descontento, eh, porque nadie va por gusta supuesto, perder el dinero. Vemos, vemos que la economía. Hace una modificación importante, hay una inflación que va subiendo y finalmente el, el poder adquisitivo de las personas es el mismo porque efectivamente sí, como los, los gobiernos, los estados ayudaron a la población a sobrellevar todo este tema de la pandemia, dieron bonos, dieron ayudas económicas a las familias más grandes y todo este tema cuando todos los países se paralizaron por completo. Efectivamente, eso no es eterno. No puede el Estado mantenerte eh, con bonificaciones y con ayudas económicas por siempre. Necesitas que esa economía se active para que haya un circulante y la inflación no suba tanto. Sin embargo, estamos tratando de recuperarnos de eso y viene la guerra, que, que afecta, en parte en la comunidad de todos los países, porque vemos que hay inflación, que ha subido el combustible, ha subido la comida, ha subido un montón de cosas, porque una cosa te lleva a la otra, finalmente. Sí, sí, sí, claro. Eh, es que, de hecho, ahorita estoy tratando de ver en cuánto está el salario promedio. El salario promedio está en Estados Unidos en 31.105 dólares por hora, pero el problema es que no está defractado. Estoy completamente seguro de que si tú le añades, eh, la, infla la inflación mensual que está teniendo el salario promedio es menor que, que, que, que a finales de 2021, que se ha, ha curviado un poco. Eh, pero no está defractado. Si hubiese sabido que íbamos a hablar de los salarios, hubiese tratado de hacer ese tola para tener el dato antes, pero no. Eh, pero sí, eh, yo estoy seguro de que si tú le des cuentas 8.5% al poder adquisitivo, definitivamente que se está perdiendo. Y es que no solamente es que el poder adquisitivo se reduce, sino que eso conlleva una cadena de efectos porque algo, si tú mueves algo en la economía, eso produce un lo que coloquialmente se puede conocer como un efecto mariposa, pero eso definitivamente afecta otras cosas. ¿Por qué? Porque la inflación en aumento, eh, eso pro produce una necesidad de tratar de controlarla. ¿qué hacen? Los bancos centrales tratan de controlarla contrayendo la expansión de crédito. ¿Cómo se controla la expansión de crédito? Aumentando los tipos de interés de referencia, que es, como te digo, lo que ahorita los banqueros centrales están intentando. Entonces, esto pasa porque entre 2020 y 2021 se emitieron más del 30% de todos los dólares que alguna vez existieron y ese dinero no encuentra cabida porque la, no aumentó la producción de bienes y servicios, por lo tanto había poco dinero persiguiendo, eh, perdón, mucho dinero persiguiendo una cantidad de bienes menor o igual a la que había antes de la pandemia, entonces sé si nos referimos a 2020-2021, y, y eso también se concentró en, en los mercados bursátiles, comenzaron a subir los precios de las acciones y todo, y por supuesto, parecía que a corto plazo ya todo se estaba reactivando, pero... Eso también produce inflación. Entonces, el control de la inflación por aumentos de tipos de interés, que es algo que, se, que los banqueros centrales tienen que hacer para que la inflación se controle y no siga subiendo, y, no, y y porque a ver si la inflación no se controla, lo que va a haber es que eh, las expectativas se van a alterar, eh, porque eso afecta mucho. O sea, la, el, el aumento de la inflación produce cambios de expectativas. De los inversores y eso afecta y desestabiliza los mercados financieros y desestabiliza los flujos de capitales, eso desfinancia las empresas, capitalizan la economía y se producen un montón de cosas que al final eh, terminan. Y por supuesto, eh, si la inflación aumenta, se disminuye el ahorro real de las personas y se disminuye no. el, el, el ahorro real. Eh, la identidad en economía de la contabilidad nacional es ahorro igual inversión. Entonces, se disminuye el ahorro real, porque, por supuesto, tú puedes ahorrar, eh, ponte 30 dólares en comparación a los 28 que ahorrabas antes de la pandemia, pero con la inflación ya no estarás ahorrando, en términos reales, 30 dólares, sino que, no, sino que estarás ahorrando, eh, ponle, 20, 24 o 23 dólares eh, no, no. O por, por el efecto de la inflación. Entonces, eso disminuye el ahorro, va a terminar disminuyendo la inversión. Eh, también está sucediendo que... Eh, el aumento de deuda eh, está provocando por el déficit, está provocando un desplazamiento de capitales que ya está disminuyendo el PIB por potencial de Estados Unidos. Es decir, el PIB de Estados Unidos eh, que se proyectaba hace 2030 hubiese sido aproximadamente un 0.3%, 0.4% mayor que el de que, que, que va a haber ahora, precisamente porque se desplazaron muchos capitales debido al incremento descomunal de la deuda que hubo, porque eso es otra cosa que pasa. Eh, cuando tienes un entorno macroeconómico desestabilizado, tienes inflación y tienes inflación porque tienes que cubrir los déficits, porque la inflación se manifiesta precisamente por eso, tratas de eh, compensar ese gasto extra presupuestario imprimiendo billetes para financiar al tesoro y así tratar de equilibrar tus cuentas, pero eso te produce inflación. Y eh, claro, también claro. otra cosa que tú haces es tratar de compensarlo con, adquiriendo deuda. Entonces, cuando tú adquieres deuda, tú desplazas capitales porque los recursos son escasos, especialmente los recursos de capital, los recursos financieros. Entonces, tú los absorbes, pero desfinancias a otras empresas, a otros agentes económicos que pudieron haber adquirido ellos esos, eh, esos recursos para implementar en sus actividades productivas. Y no solamente que los detraes, sino que cuando los detraes y los gastas, ese capital ya no está disponible, por lo tanto, se hace más escaso o sea, reduces la oferta de capital porque ya te comiste el capital que, que, que, te, han, que te han dado y eso incrementa los intereses. Ese efecto se conoce claro. en economía como crowding out. Eh, que es lo mismo, desplazamiento de capitales, y desplazan a muchos agentes. Entonces, ahí va a haber muchos efectos negativos además de la pérdida por iniciativa, o sea, disminuir la inversión, se va a disminuir el, el, el consumo, también en términos reales el consumo va a disminuir y va a haber una contracción de la actividad económica. La diferencia es que, claro, el control de inflación por aumentos de interés funciona porque saliendo del consumo, la demanda de crédito, la inversión, al ser más caro financiarse, lo que disminuye la tendencia privada de dinero y su circulación. Pero su diferencia en comparación a la tendencia inflacionista, es que en algún momento la tendencia inflacionista eh, va, va a reventar, va a reventar todos los ahorros, los ahorros existentes, va a reventar absolutamente todo lo que hay, va a depreciar, va a depreciar los ahorros de todos, va a depreciar eh, los, estados, los estados de cuenta, va a, eh, por supuesto, eso altera los inversores porque los inversores cuando ven, los datos de inflación, se alarman claro, y comienzan claro. a pronosticar mayores desequilibrios futuros en, en, en otros aspectos de la economía, y eso los lleva a retirar, a hacer retiros masivos. Y eso también desfinancia, no solamente porque te están devaluando el, el ahorro, sino también porque el, ese capital consolidado que tú tienes invertido ya no está, sino que comienzan a retirarlo. Y lo comienzan a convertir en otros activos que no sirven para financiar, pueden convertirlos a shelter assets. Son los activos de refugio, como el oro, la plata, eh, el cobre, el paladio, el platino etcétera Entonces, eso, por supuesto. Eh, la diferencia es que ahorita, si detienen la inflación, no tendremos inflación, tendremos recesión, pero si no detienen inflación, tendremos esta inflación. Tendremos una recesión con la inflación eh, ahí dotada, eh, también de, de, de añadidura, por toda esa cuestión de factores interrelacionados que van a suceder a raíz de ella. Claro, porque es lo que hablábamos, esta subida de los precios, que no solamente es el combustible, porque eh, ha subido todo, el, el combustible, eh, todo lo que es consumo, ¿hasta dónde esto puede llegar a ser un factor de, de desestabilización en la economía de los países? Porque van en aumento, ¿dónde se puede detener esto? Bueno, la desestabilización, como tú dices, se va a concentrar principalmente en las expectativas y en las expectativas de los inversores. Eso va a producir ahí es donde de hecho en estos últimos meses hemos estado viendo caídas del 3, del 4 del 4 en índices como el Standard Poor's, el Russo 2000, el, M6, el MSCI, el de, de o sea, el que tiene cuál era el emisor del MSI. Es otro de los índices de referencia que tiene las principales empresas de mercados emergentes de, del mundo. Eh, bueno, los CAI están entre el 3 y el 4%. Eh, en mercados emergentes están en aproximadamente el 5% también. Y eso es por el temor que reciben los los, que reciben los inversores. Entonces esto va a empeorarlo todo, porque si los mercados financieros se estabilizan, lo hace el flujo de capital, y pues las economías comienzan a descapitalizarse. Si la inflación sigue devaluando el ahorro de los ciudadanos, también va a terminar disminuyendo la inversión por ese lado. Eh, si ya no se puede recurrir a la inflación, en algún momento van a tener que aceptarlo para poder seguirse financiando, porque van a tener que detener la, la expansión de crédito para financiar a, al Tesoro, pues eso también va, si no detienen el gasto público, por supuesto, va a terminar hinchando más el déficit y eso va a terminar desplazamientos de capitales por otro lado, y bueno... Eh, esos son, son los factores de estabilización como más preocupantes que, que yo percibo. Eh, los otros son el descontento, que también va a causar cierta inestabilidad, desconfianza por las instituciones, va a comenzar a cambiar las percepciones y también las acciones, por, por consecuencia, eh, porque las acciones que toman los agentes económicos se en las percepciones. Y claro, si, se aumenta claro. la incertidumbre, si también se aumenta la incertidumbre, eh, vamos a tener eh, un digamos, una tormenta de, de malas condiciones que van a terminar desestabilizando más todavía la economía. y Pero se concentran principalmente en esos factores que, que tú mencionas. Eh, claro, en, en los claro. mercados financieros eh, y, y lo que viene siendo el, el descontento y la, y la falta de confianza en las instituciones. Así es, así es. Pasemos ahora un poco al tema de la economía venezolana. Venezuela tiene una economía, bueno, yo particularmente no la entiendo. Cuando la gente habla de que la economía ha ido mejorando, no sé exactamente a qué se refieren. Pero mi pregunta realmente es, ¿cuáles son las necesidades de inversión en Venezuela en este momento? ¿Por qué sucede bueno, y qué implica? Bueno, a ver, eh, eso es un tema que definitivamente hemos saltado bastante. Pero es un tema que he investigando durante un tiempo, yo lo comencé con mi libro Democracia, ¿no? En eh, Democracia yo traté de, o sea, un dato interesante y es que los países que normalmente crecen a largo plazo por un periodo, o sea, crecer a largo plazo implica crecer de manera indetenida, por lo tanto sostenida, por un periodo de 25 años o más. Entonces, ¿qué pasa? Una de las condiciones para que los países crezcan es tener una inversión, que es formación bruta de capital fijo, inversión en activos fijos, inversión en activos productivos, maquinaria, planta, equipos, etcétera, superior al 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasa? Yo convertí ese 25% del Producto Interno Bruto a valores monetarios, tomando eh, los datos de PIB y valorizando ese, 25, ese déficit, o sea, medía las diferencias entre la, la inversión que hubo efectivamente ese año. Y eh, el, el ideal, ¿no? El ideal de inversión que debieron haber recibido para poder crecer a largo plazo. Y bueno, ahí comencé y vi unas, unos datos bastante escabrosos. Y es que, por ejemplo, del sector privado, eh, le faltaron 125 mil millones de dólares de inversión, solamente entre 1958 y, y, 2000, y 1998. Eh, la inversión pública sobró, o sea, realmente estaba por encima de los niveles requeridos, porque para desglosarlo por, por sector institucional, simplemente agarré los patrones de inversión de los países de, de economías avanzadas y los países que están creciendo en este momento, que son las economías emergentes, especialmente de Asia, y vi que normalmente los países eh, que más crecen no tienen una inversión pública superior al 7.5% del PIB y la inversión privada no les baja al 19%, entonces, perdón, del 17.5%, entonces ahí fui viendo cuánto es que falta y todo eso, y eh, me di cuenta que faltaba bastante inversión privada, eh, la inversión pública tenía un exceso terrible y el balance de inversión total necesario, que, era, que tenía que cumplir con ese 25%, y ese 25% tiene un valor monetario, era de 95 mil millones de dólares. Entonces después de eso eh, dije, bueno, ¿y qué pasa si lo trato de aplicar con la era, con la era chavista? Eh, ¿qué, ¿Cuánta inversión faltante debería dar? Porque lo que estoy haciendo con eso es tratar de ver... ¿Cuánta inversión faltó en un determinado año para poder mantener el crecimiento a largo plazo? Que es lo que yo llamo equilibrio de capital. El equilibrio de capital es precisamente eso. La, la inversión que hace falta para llegar al mínimo necesario para crecer a largo plazo en un determinado año. Y con ese mínimo de capital se crea el concepto de brecha de, de, de capital. La brecha de capital es toda la suma de las perturbaciones de anteriores de inversión, de todas de esas, de esa, de esas carencias, de esa inversión faltante que hubo a través del tiempo, la suma de todas esas perturbaciones, esas anomalías. Entonces, eh, hubo un montón de inversión faltante, eh, lo saqué con datos de la Penn Table de la Universidad de Groningen, eh, ellos dan datos de, de stock de capital, el stock de capital es el acervo, la, la, todo todo ese valor de capital amasado dentro de la economía, y tú puedes sacar eh, la formación bruta de capital fijo simplemente midiendo las diferencias año a año en ese stock de capital, porque el stock de capital crece en función de las nuevas inversiones que hay, de la nueva formación bruta de capital fijo, y con eso tú sacas la formación bruta de capital fijo, y con, con, con otros indicadores adicionales tú puedes ir calculando eso. Y como yo lo hice, eh, a ver, solamente... Para los últimos eh, 20 años, para 1999 y 2019, faltan unos 482 mil millones de dólares estadounidenses de inversión para poder corregir el, los desequilibrios pasados de esa inversión que no se realizó, pero que era necesaria para poder crecer. Para poder solucionar esos desequilibrios anteriores, se necesitan 482 mil millones de dólares. Wow. Ahora. Explícame un poco este tema de la economía venezolana, porque yo no la comprendo. Creo que muchos de los que estamos fuera de Venezuela no la entendemos, porque hay una propaganda de Venezuela está resurgiendo en la economía, está mejor, está mejorando el sistema económico. Hay dinero rodando en las calles, hay dinero, hay mucha plata. Muchos dólares, todo está dolarizado, la gente sigue ganando un sueldo en bolívares, que es casi inexistente, una moneda que realmente ya uno no sabe cuál es el valor real que tiene. Pero sí, hay una cadena de servicios de consumo que es altísima. De hecho, eh, yo he llegado a pensar, y en, dentro de las cosas, porque obviamente tengo familia en Venezuela, que es el país más caro del mundo. O sea, allá hay cosas más caras que en cualquier parte del planeta. Las hay en Venezuela. Todo es más caro allá. ¿Qué economía es esta? Bueno, eh, a ver, esa propaganda de que Venezuela está resurgiendo, o de cómo se resume, Venezuela se está arreglando, eh, a ver, yo simplemente lo atribuyo a que el venezolano se deja comer mucho por la vista. Eh, eso es todo, porque no revisa datos, eh, no entiende de teoría económica, ni siquiera comprende qué es lo que está pasando, simplemente lo intuye y como ve cosas bonitas, ve conciertos, eh, ve, conciertos ve, ve bodegones y tal, eh, cree que Venezuela se está arreglando, pero realmente no es así. A ver, eh, hay incluso algunos que llegan a citar una, una proyección de crecimiento económico, del crecimiento, entre comillas, del Credit Suisse. De que supuestamente a finales de año Venezuela va a crecer un 20%. Ahora, ¿qué pasa? Primero, las proyecciones dependen mucho de quién las haga. Eh, por ejemplo, Credit Suisse, Credit Suisse lo pronostica el 20%, pero el FMI lo pronostica el 1.6%. Incluso, pero a ver, tomemos, supongamos que Venezuela sí va a crecer un 20% este año. Si Venezuela crece un 20% este año, todavía seguiría siendo más pobre que el Congo. que, que Nigeria, que Ghana, que. Gana, que Países africanos que son donde, donde nadie quiere estar, que tú dicen, ay, pobrecito, ese niño claro. que está desnutrido, que vive en chozas. Bueno, incluso si crecemos un 20% este año, vamos a seguir siendo más pobres que ellos. La renta per cápita va a ser menor que la de esos países. Segundo lugar, la cuestión de los conciertos, que es lo más popular y que es lo que más alimenta su propaganda, es una cuestión muy sencilla. Tú tienes un 94.5% de la población que es pobre, pero tienes un 5.5% que no lo es. ¿Qué pasa? Ese 5.5%, si tú lo divides entre, eh, si tú sacas el 5.5% de 28 millones de personas, te da aproximadamente 1.140.000 personas, si no me equivoco. Déjame ver, sacar esto rápido. Te da 1.500.000 personas, perdón. Era, era un poquito más. ¿Qué pasa? Esas son las personas que se pueden permitir acceder a sus servicios que están surgiendo carísimos, ¿verdad? Son carísimos. Y que pueden ir a conciertos, financiarse el ocio, etcétera. Pero detrás de eso, por supuesto, si tú lo ves en términos absolutos, obviamente un millón de personas que, que viven una realidad completamente diferente es suficiente como para hacer esa propaganda e impulsarla. Pero realmente claro. no, es, no es la realidad de la mayoría de la población y ni siquiera es un reflejo de lo que realmente está pasando. ¿Por qué, los, por qué crees tú que esos productos son tan caros? Venezuela incluso para los países que son sus principales socios comerciales, tienen las tasas arancelarias más altas del mundo. O sea, importar, cuando tú importas un producto, te cobran en promedio el 14% del valor de ese producto. Datos, da, datos del Banco Mundial, eh, uh -huh. si, si quieren saber dónde lo saco. El 14, el 14%. Entonces, eso tú lo tienes que pasar por arancel. Luego tienes que, eh, tienes que declararlo, eh, después tienes que, de, eh, tienes que pagar los impuestos. Los impuestos en Venezuela son, o sea, primero... Eh, una empresa, eh, nada, nada más, en 2020 se añadieron 240 horas en de, de, de, de, de, de tiempo que se tarda una empresa en cumplir con todos los procedimientos necesarios, con toda esa maraña de protocolos para pagar impuestos. Y de paso, esos impuestos representan el 73.5% de, de, de, de los beneficios que se mete una pequeña y mediana empresa. Iniciar un negocio te tarda eh, te, te, te toma 20 procedimientos, te tarda eh, 230 días, te cuesta el 213% de, de, de, la renta, de, de la renta per cápita en Venezuela, que son los últimos datos de, desde que se, se, hizo, se sacó el último informe haciendo negocios, eh, que está que era revisado por el Banco Mundial y ahora se reformó y van a sacar otra edición, que es prácticamente lo mismo, pero los últimos datos señalan que eh, eso es lo que se tarda una persona en iniciar un negocio, lo que, lo que te cuesta nada más afrontar, o sea, no son los costos de capital, ese 213% que son aproximadamente 4.000 dólares no es el costo de capital, es lo que tienes que pagarle a la administración pública para que tu negocio arranque. Entonces es, una, es algo abismal. Nadie, nadie se, puede, eh, se puede tomar, to, nadie tiene 4 mil dólares como para iniciar un negocio, Uno por lo menos no la mayoría de la población. De hecho, eso es el doble de, lo que, de la renta media de una persona al año eh, en Venezuela. Y eh, lo que esa persona tendría si no gastara en comida, si no tuviera que pagar transporte, si no tuviera que darse por lo menos un gustico un, una, una vez al mes, si no tuviera que pagar absolutamente nada. Y de paso esa renta media no es la que gana el venezolano promedio. El salario del venezolano promedio es de aproximadamente 100 dólares al mes. Eh, de, de, de 100 dólares, 103 en un observatorio venezolano de finanzas. Eh, y eso en, en un año tú haces eh, 1.200 dólares en dos años hace 2.400 dólares, en tres años hace 3.600 dólares, en cuatro años es que tal vez tú puedes iniciar ese negocio si tú, no, tú, si tú ahorrarás absolutamente no, cada no, ¿Ah? Si no consumes nada de lo que te ganas. ¿Y? Si no consumes nada de lo que te ganas. Tú, definitivamente, eh, sí puedes montar tu negocio facilito ahí, allá en Venezuela. Si, por supuesto, estás dispuesto a afrontar esa cantidad inhumana de, de, de, de procedimientos y, y, y esperar esa cantidad exagerada de tiempo, bueno, sí puedes, sí puedes hacerlo. Pero la mayoría no, no puede. En la, la realidad, claro. una persona normal no puede. Es que incluso esos, esos costos no se ven en el primer mundo. Aquí en España... Eh, lo, lo que te cuesta es el 4.9% de la, de la renta bruta, que es aproximadamente que si 500 dólares o algo así, eh, imagínate, iniciar pues, un negocio en Venezuela es más caro que aquí en España, y no, no tiene ningún sentido tampoco. Entonces, eh, ¿Por qué las cosas son caras? Precisamente porque primero son escasas las que se importan, se importan carísimo porque tienes que pasar un montón de, de alcabalas de paso de a declararlas con, con la tasa arancelaria más alta que existe en el mundo, tienes que pagar un montón de impuestos y tienes que tratar de recuperar eh, eso que estás invirtiendo y todo lo que habéis invertido antes para poder iniciar el negocio. Y eh, claro. también, como no hay presión competitiva, tampoco hay baja de precios. Entonces, claro. eh, porque esa es otra cosa. Eh, la facilidad para hacer negocios se correlaciona mucho con la actividad empresarial y la actividad empresarial a su vez se relaciona mucho con eh, la intensidad de la competencia local y la intensidad de la competencia local también se relaciona mucho con la calidad de los bienes y servicios y su disponibilidad, ¿verdad? Y sucede que Venezuela eh, es el tercer país del mundo con más dificultad para hacer negocios y tiene una, una, una actividad empresarial, eh, déjame ver, Menor que la de Libia, que la de Bolivia, menor que la de Angola. O sea, o sea aquí se forman menos empresas que en, que en esos países. Es, es algo, es, es algo de, demasiado insólito. Entonces, eh, eso produce que haya una menos intensidad de competencia y esa menor intensidad de competencia se traduce en que haya menos bienes y servicios y de menor calidad. Porque, a ver, yo te digo algo, hay, hay, hay productos, pueden haber productos, pero ¿por qué el precio es tan alto? Porque no los hay. En, en, en suficiente, eh, en, en demasía para poder satisfacer las necesidades de toda la población. Es por eso que son claro. tan caros. Y también es porque hay un entorno que es totalmente anti-propiedad privada, anti-empresa, anti, anti anti-negocio, anti-todo. que incrementa Anti-todo, anti anti sí. Incrementa no tanto hay inversión de... realmente en Venezuela. ¿Qué es lo que ha crecido en Venezuela hoy en día? Yo considero que, que realmente... Eh, hay una, un, como un espejismo de lo que es la economía, primero porque estás manejando una moneda, una moneda que es ilegal dentro del país. No es una moneda que la sustente nada. Tú no puedes llegar al banco y depositar mil dólares y mañana irlos a retirar con una tarjeta, o utilizar una tarjeta. Entonces, es una, es una ficción donde han utilizado una economía que supuestamente está creciendo, dicen ellos, o que está mejorando, para lavar el dinero del narcotráfico, pero yo no veo que haya ninguna economía mejorando en Venezuela, porque realmente la gente gana 30 dólares al mes, 38 dólares ganado mi hermana en su empleo, en un empleo de un colegio privado, 38 dólares, y eso no es alcanzado, sino para comprar queso. Y es que, claro. es la, a ver, eh, el salario mínimo ahorita está en 28 dólares, eh, como te decía, al medio, es de aproximadamente 100 dólares. Pero es que incluso si tú ganas 100 dólares eh, en Venezuela, no, no te alcanza. Tampoco no te, te alcanza. alcanza. No te alcanza. Y, y de hecho, Venezuela, si tú ves los datos de, de Conalítica, hasta septiembre, Venezuela es el país latinoamericano que, con, con mayores incrementos en los precios en dólares. ¿Sí? Y, es precisamente, y es precisamente por eso, en, en parte te iba a decir que el entorno institucional, eh, también Venezuela tiene las peores instituciones del mundo. ¿Qué pasa? Las instituciones son las que brindan la confianza y las garantías básicas para que las personas puedan desarrollar actividades productivas y para que puedan invertir. ¿Qué pasa? Como las instituciones no hacen eso, sino que hacen absolutamente todo lo contrario, las instituciones lo, lo que hacen es disparar a mil incertidumbre, eso incrementa lo que se denomina prima de riesgo, que en teoría del capital es algo muy básico que es eh, un componente del interés de, esa, de, esa, de ese beneficio que tú esperas obtener de una actividad económica dada, ¿verdad? Entonces, como los riesgos son tantos y el panorama es tan inestable, eh, y por supuesto no hay presiones competitivas, no hay absolutamente ninguna forma de control orgánica de los precios, eh, lo que pasa es que eh, todo sube, todo sube por los precios, porque primero es una necesidad en, en gran parte primero es necesidad porque necesitas tratar de compensar ese riesgo que te estás exponiendo y también necesitas compensar los costos que se te imponen, eh, no por tu voluntad sino por cuestiones externas de la economía que pueden ser, no solamente ese riesgo sino también que en Venezuela, para producir eh, Venezuela, eh, no tiene capacidad de innovación en absoluto, no tiene no, no tiene transferencia de tecnología en absoluto tampoco, no recibe tecnologías tiene unos procesos para producir que no están en estándares eh, con el mundo desarrollado, sino que son prácticamente trabajar con las uñas y eso por supuesto esto que te incrementa los costos. En claro. comparación a los que tendrías si tú pudieras acceder a tecnología decente. Y entonces ahí se van acumulando un montón de cosas y tampoco hay producción, no hay competencia. Lo que tienes son aumentos de precios y precios y precios y precios. Y también está que el aumento del tipo de cambio no eh, sigue, eso se llama rezago del tipo de cambio, no sigue eh, en la inflación. O sea, el tipo de cambio aumenta, pero no aumenta tanto contra la inflación. No sé si me explico. Sí. La, en inflación sí. aumenta, la inflación aumenta más rápido que el tipo de cambio, entonces los precios denominados en bolívares, que después se pasan a dólares, terminan, te, terminan siendo más, uh, más, más elevados y entonces no hay, existe una disparidad. Pero en realidad no solamente eso, sino que son un montón de cosas que pueden explicarlo. También está el hecho de que en gran parte si Venezuela no recibiera remesas, olvídate. O sea, no, habría, no, habría, no, no habría consumo en absoluto. En gran parte de la economía venezolana está funcionando porque más de 6 millones de personas envían a, su, a sus familiares allá. 20, 30 dólares, pero multiplicados por 6 millones de personas, claro algunos envían, mil algunos envían mil dólares, otros 500, lo que puedan. Pero el punto es que en gran parte eh, la, la economía se mantiene porque el consumo no cae, porque hay muchas personas que reciben, que reciben remesas. Y es por eso que en Venezuela en gran parte se caracteriza por tener una economía parasitaria. Porque claro. realmente eso no está, pues, no, no está produciendo nada dentro de la de la economía de eso, es, esa inversión es imposible que se, que, que se realice, porque no estamos eh, tratando de achicar esa brecha que te había dicho de 486, o, 482 mil millones de dólares, sino que cada año que pasa se ensancha más porque no hay inversión suficiente, y es porque no eh, no hay forma de llevarla a cabo por, por los medios pertinentes. Claro, Entonces, claro. Eh, Ahora, Venezuela sí. tiene un montón... O sea, Venezuela está destruida, no. ¿no? empezando realmente por ahí. Pero si nosotros volteamos un poco a ver cuál sería el, el punto de inversión que necesita el país. Necesitamos invertir en electricidad, en agua, en petróleo, en producción. Producir. Bueno, ¿Qué produce hoy día? Ahorita Venezuela realmente no está produciendo nada. Si yo te dijera qué produce Venezuela, se podría ver principalmente por las exportaciones, pero... Eh, es difícil saberlo debido a la falta de información eh, que claro. hay ahora, tratando de, de, de acercarnos a ellas a través de proxies que, que son eh, las, las exportaciones, es decir, las exportaciones son bienes que anteriormente produjo el país, y por lo tanto son cosas que se producen dentro del país, y eso es lo que está produciendo. Eh, lo que se produce ahora es... Eh, petróleo, a mínimos, por supuesto, mínimos que, que son eh, irrisorios, pero se produce un poco de petróleo, eh, también se produce algo de, de, de, de metales y, y materiales para, para herrería, se produce aluminio, se produce cobre, eh, también algo, algo de hierro, chatarra también, eh, cobre refinado, eh, a, algunos químicos como alcoholes, eh, fertilizantes nitrogenados eh, Y bueno, cosas así Pero realmente Venezuela no, es, no produce nada de, de valor No produce nada de, que, que es intensivo en conocimiento y tecnología De hecho, Venezuela claro. es una de las economías eh, menos eh, complejas del mundo En el sentido de que esos bienes que produce eh, no, están, no están primero ni, ni diversificados, ni tampoco requieren de, de tecnología ni conocimiento para producirse, sino que son bienes básicos. Entonces, eh, no se puede decir exactamente qué, debe, qué, qué es, lo que, es en lo que debemos invertir primero, porque eso tiene que determinar lo primero las necesidades del país. Y esas necesidades del país se verán por completo cuando los mercados se liberen y veamos qué, qué, qué es lo que hace falta, y cuando toda la información se revele, porque ahorita también estamos trabajando con... con claro, un completo, no, tenemos, pero, no tenemos la información real para poder decir, eh, eh, esto es lo que necesitamos y de esta forma lo necesitamos. Claro, y tampoco se realizan estudios porque cuando se va a producir cualquier bien o cuando se va a dar cualquier servicio, también uno hace un estudio de mercado para ver, eh, mire, ¿usted qué cree que es lo que se necesita? Porque eso te refleja el consumo potencial. O Entonces, sea, en función del consumo de potencial es que tú vas a proveer, pero claro. ahorita no se están haciendo los estudios pertinentes para saber qué es lo que hace falta, y bueno, no podemos saberlo con, con detalle, pero a ver, si yo te dijera qué es lo que necesita Venezuela, primero es diversificar, eh, diversificar y explotar todo lo que sea, eh, que, todo lo que, primero que esté relacionado con, con, con el stock de capital existente, es decir, eh, todo, porque uno puede, por ejemplo, no puede convertir un, un, una perforadora... En, en un yate o en un autobús. O sea, hay ciertos bienes que son inconvertibles y esa inversión tiene que estar más o menos familiarizada, emparentada, para poder, eh, digamos, eh, fomentarla, para poder rehabilitarla y para poder arrancar por lo que ya teníamos. Y luego eso comenzará a diversificar. Porque la verdad es que hay otra cosa, y es que muchas personas están apostando ahora el petróleo para que Venezuela se despegue, pero lo que ignoran es que históricamente Venezuela siempre eh, ha tenido momentos de altos precios del petróleo, seguidos de una crisis devastadora basta, que, que se ha todo por delante. O sea, lo tuvimos en 1972, 1978, lo tuvimos en 2004, 2008, y estamos aquí. O sea, realmente los, los precios del petróleo no van, el petróleo no va a salvar a Venezuela. No va a salvar a Venezuela. No, es el mínimo de producción que tenemos. La, la empresa petrolera no. está en piso. Es que, in, primero está ese problema, no hay suficiente producción petrolera, pero incluso si se disparara la producción petrolera a 3 millones de barriles, eso no salvaría a Venezuela, porque los precios del petróleo son transitorios. Son transitorios, son situaciones temporales que se dan en situaciones concretas que no van, que, que no van a mantenerse en el tiempo y por lo tanto eh, no te van a, a despegar la economía, quizás te puedan ayudar un poco, quizás se pueda hacer algo con el petróleo, eh, como crear fondos de, de estabilización macroeconómica, no, o sea, eso ya se es ha intentado, pero no, sea, no se implementó adecuadamente, eh, realmente es, es una buena idea, pero llevarla a la práctica es, es, es un espanto total, eh, se pueden crear también eh, fondos pa, para, para las personas para tratar de, de que esas personas tengan dinero para consumir y eso poco a poco se vaya canalizando en los bienes que ellos creen que, que valen más para ellos y eso y eso a su vez, como ellos ponen el dinero comprando cosas que, creen que necesitan y es lo más valioso para ellos, ahí es que van a comenzar a reactivarse la actividad económica en lo que la gente cree que se necesita. Y así sucesivamente con muchas cosas. Eh, que son buenas ideas, pero como te digo, llevarlas a la práctica está complicado porque se necesitan condiciones institucionales que Venezuela no tiene tampoco. Eh, Venezuela también necesita eh, diversificar eh, la provisión de, de electricidad. Eh, si energéticamente Venezuela depende muchísimo del petróleo y depende muchísimo de, de, de la generación de energía, de la generación hidroeléctrica, deberían implementarse diferentes. Eh, Digamos, instalaciones de generación de electricidad para que pueda funcionar adecuadamente. Entonces, eh, no se debería invertir, eh, por, por ejemplo, en coro po podría expandirse el parque eólico que hay, pero también se podría invertir en energía nuclear se pueden atraer empresas privadas para que ellos puedan invertir en, en venezuela y instalar áreas centrales nucleares instalar nuevas hidroeléctricas instalar, expandir los parques eólicos dependiendo dependiendo por supuesto de eh, las de esas de esos potenciales que ellos sepan que están ahí que puedan comprobar que existen que en base a eso vayan a realizar su inversión porque si no están van a perder su plata y ahí puedan diversificar también la generación de energía de venezuela eh, se necesita invertir en muchas cosas también. Eh, en claro, producción. Se claro. tiene que eh, eh, Hay mucho, eh, lo que viene siendo el agro en Venezuela, pero que está ocioso porque el Estado está, es dueño de todo el subsuelo, de toda la tierra, o sea, lo que hay, lo que hay en Venezuela no son propietarios de tierra, lo que hay es, es ocupantes, solamente tenemos ocupantes, ¿no? no hay propietarios de su propia tierra. Entonces, eh, tendrían que, que quitarse eso y las 4 millones de hectáreas que expropió el, gobe, el gobierno chavista deberían o bien restituirse o bien eh, para los para aquellas que, ya que no, sus dueños no, no reclamen o que no sean aceptadas como válidas por supuesto para esto tiene que haber un andamiaje institucional preexistente pero o sea tienen que canalizarse en esos dos caminos hay que o devolver restituir la propiedad luego devolvérsela a sus legítimos dueños y los que, no, los que se hayan quedado en el limbo, que, o bien las, las reclamaciones no proceden, o bien no, no hay dueño, deberían eh, privatizarse, venderse, subastarse, lo que sea. Porque eh, también hay potencial en, en, en el agro, ¿no? Entonces claro. eso también podría ser otra cosa que, que Venezuela puede explotar. Eh, también podríamos eh, guiarnos en base al propio Observatorio de Complejidad Económica, que te da como una especie de de productos que están relacionados que son que son compatibles con, con aquellos que con, con la estructura productiva por decirlo así de la de, del país eh, si tú eh, te vas se puede producir gas se puede pro, se puede producir oro eh, se puede producir aceite de palma se puede producir eh, también se puede fomentar eh, la acuicultura eh, se puede exportar pescado eh, se puede exportar muchas frutas, eh, y para eso, como te digo, se tiene que rehabilitar el agro, eh, se puede exportar azúcar, eh, azufre, se, eh, amoníaco, y eso para los, los bienes que son más compatibles y que son básicos, ¿no? Los que son compatibles con la estructura productiva que, que existe actualmente en Venezuela, y que, y que son básicos. Pero, también, pero hay que diversificar, y eso solamente claro. lo sabremos en el momento que, en el que tengamos información completa, y en el que ya todo se sepa, que se comiencen a hacer estudios, que las empresas lleguen al país, eh, tengan, eh, vean las oportunidades, los sectores que, que se pueden explotar, y se comienza a fomentar, ¿no? Claro. Pedro, para finalizar, antes de pedirte un mensaje, eh, tú como joven, que eres tan brillante y tan inteligente, y de verdad, eh, quito el sombrero porque de verdad eres una nombrera con esto, una respuesta de sí o no. Deberíamos nosotros dolarizar el país ya definitivamente como una moneda única y olvidarnos del bolívar, sí o no? Sí, eh, sí o sea, eh, se puede. Hay dos formas de llevarlo a cabo. Se puede adoptar la, el dólar como estándar, se puede adoptar otra moneda también, no necesariamente el dólar. Eh, no tiene por qué ser el dólar. O sea, dolarizar es como tal eh, un, un nombre para el proceso de opción de otra moneda como. Eh, como legal tender, moneda de circulación legal eh, Puede ser cualquier otra Pero sí, o sea, definitivamente el bolívar Como lo tenemos ahora es una moneda muerta El, moned el bolívar no sirve, no sirve para absolutamente nada en este momento Así que y, eh, podría, podría implementarse de, de, de, de, de diferentes formas Se puede establecer una única moneda Se puede crear una canasta de monedas también eh, Que, func que funcionen que co coexisten, por, por decirlo así, dentro de la economía, eh, se puede crear libre competencia entre monedas, etc. Eh, pero todo depende de, de qué es más importante para nosotros, si controlar la inflación, eh, mantener estabilidad de precios, si, eh, si nosotros valoramos la expansión de crédito como herramienta de política monetaria, eh, si la gente le tiene o sea, realmente para mí sí se tendría que valorizar la economía eh, porque es lo, la manera más fácil para ponerle fin a la tormenta macroeconómica y para, poder, y para ponerle fin a la inflación y la estabilidad de precios, pero eh, todo depende de lo que valore la gente, yo creo que sí claro. pero ahora lo, no puedo no imponer pueden solo a nadie, eh, claro. ya verán ya verán qué deciden si creen que el banco central puede de, man de manera honesta ser independiente y manejar la política monetaria de, de forma ajena de intereses políticos o si eh, no lo creen y se tiene que polarizar para que eh, no exista ninguna entidad que centralmente manipule la moneda y bueno por supuesto bueno para poder hacer eso tenemos que salir de la mud que es la, el, el chavismo pues el chavismo azul y el rojo entonces, sí, porque... para poder centrar una buena economía, tenemos que acabar con el sistema que hay, que es corrupto. La moneda que coloques, ellos la van a distorsionar a su gusto, dentro de sí, su es la es, es la moneda que controlan ellos y ellos, eh, o sea, en gran parte eh, los problemas eh, vienen precisamente porque no hay un entorno institucional apropiado para antes de proceder con cualquier reforma que ustedes quieran, o sea, todos podemos decir qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, pero lo principal es recuperar las instituciones porque sin instituciones no, tienes, no, no tienes absolutamente nada las instituciones es lo que modifican las reglas de juego a lo que cada agente económico se va a tener y eso es lo que modifica sí. los incentivos y lo que va a determinar qué es lo que vamos a hacer nosotros así que así obviamente si, si todos queremos liberarnos de incertidumbre y tener instituciones, institu institu porque de hecho eh, la propiedad privada eh, ser, es, tiende a respetarse en países con mejor calidad de instituciones, donde se eh, malversan menos los fondos públicos, donde hay menos desvíos de fondos, donde eh, hay menos carga regulatoria, donde hay menos donde hay más control del crimen organizado, donde hay menos tasa de domicilio, etcétera Se tiene que respetar más la propiedad privada. Y es que instituciones y mecanismos económicos van de la mano, porque las instituciones, sí. las instituciones son un mecanismo económico. Solamente que mucha sí. gente no, no se da cuenta de ellos o las infravalora Así que antes de proceder necesitamos un ambiente institucional propicio para poder eh, sustentar esas reformas económicas que no en otro gobierno en el futuro, las eche para atrás y haga lo que le dé la gana con todo. ¿cierto? así, es, así, Hay que, así es. Entonces tenemos que comenzar por ahí. Luego vamos poco a poco y ya tenemos más o menos idea de qué es lo que falta, cuáles son las problemáticas, pero todo, todo, todo tiene que partir de ahí. Así es. Pedro, tu mensaje para los jóvenes, para estas generaciones que vienen contigo de la mano, Siendo tú un, un, un muchacho tan joven, tan brillante, tan inteligente, ¿qué les dirías eh, a, los, a los a esta a esta generación de jóvenes venezolanos? Vamos a bueno, enfocarnos pues, en Venezuela porque ya en el mundo bueno, el mundo está loco y Venezuela está también loca, pero enfoquémonos en Venezuela. ¿Qué les bueno, yo yo les diría que eh, es difícil, o sea, vivir ser joven en Venezuela es difícil. Eh, yo cuando estaba ya está muy frustrado, o sea, lo que se siente vivir en Venezuela, porque como te dije al principio, es ver lo que pudiste haber vivido, no viviste, porque no existen las condiciones, lo que pudiste haber estudiado, pero no estudiaste lo que a ti te gustaba, pero no pudiste estudiarlo, y te has forzado, y cada vez más orillado, más orillado, y sientes la presión, sientes la impotencia, pero eh, lo que pueden hacer es eh, tratar de buscar opciones, busquen opciones, vean qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer, cómo pueden ser miembros útiles de la sociedad, eh, y investiguen, lean, investiguen y lean, investiguen y lean, que eso es lo que, les va, lo que les va a dar la información que necesitan para tomar sus propias decisiones, para saber qué es lo que quieren hacer. Eh, porque a medida que van leyendo, van conociendo, van conociendo qué les gusta, qué no les gusta, a medida que ustedes van investigando cosas externas, a ustedes mismos se dan cuenta de cosas que no sabían que les gustaban, pero les gustan, como me pasó a mí con la economía, y van dándose cuenta de que cosas que antes les gustaban no les gustan tanto, en realidad, cuando las conocen a fondo. Y leyendo, se van conociendo poco a poco ustedes mismos, porque leer e investigar es una forma de interactuar con el entorno. Y conocer así qué es, es lo que está pasando y qué es lo que, a, a, a resumen de cuentas, que lo, que, lo que queremos hacer. Hoy el internet es eh, una forma más, digamos, eh, eh, propicia para poder acceder a toda clase de información que, que creamos. Eh, así que eh, le, realmente eh, lo que necesitan es un teléfono y acceso a internet y ahí pueden encontrar lo que ustedes quieran para hacer lo que ustedes quieran. Eh, entonces eh, tienen que leer investigar, leer, investigar y nunca conformarse con lo que les enseñen eh, especialmente si ustedes estudian algo si ustedes eh, tuvieron la oportunidad de estudiar la carrera que les gusta en Venezuela no se conformen con lo que le den instituciones educativas las instituciones educativas en Venezuela están totalmente corrompidas no tienen ningún nivel de calidad académica necesaria para poder dotar a las personas a los futuros profesionales de los conocimientos que necesitan para desenvolverse bien en su carrera así que investiguen por ustedes mismos lo que les haga falta y lo que creen que no va con esa carrera y no se los dieron, investiguen ustedes por su cuenta y comparen, contra, contrasten información constantemente y vayan formándose ustedes mismos eh, por, si, por, por sí solos, ¿no? Eh, eso es el, el mensaje que yo les daría. Excelente, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarme hoy lo en otro. Punto de Inflexión. Eh, la verdad es que, bueno, aquí les vamos a dejar este programa, el, ya el día jueves va a estar en YouTube, así que el que se lo perdió lo puede ver en diferido y lo van a conseguir también aquí en Instagram para verlo, eh, y entender un poco más sobre este tema de la economía mundial, todo esto que está pasando con Ucrania y Rusia, y bueno, obviamente nuestro último punto que fue Venezuela, y, y que es tan interesante para los jóvenes que están en Venezuela, para las personas que están allá, eh, y los que estamos afuera, entender un poco cómo está funcionando la economía. Un abrazo grande, eh, gracias por estar aquí, le gracias recordamos a todos nuestros eh, seguidores que nos pueden apoyar a través de patreon.com barra repúblicos para seguir sacando contenido para ustedes y pueden seguirnos también a través de nuestra página web republicos.org, ahí también consiguen ese link para que los lleve a Patreon y nos puedan apoyar. Pedro, un gusto, que Dios te bendiga, de verdad me siento orgullosa de compartir mi nacionalidad contigo, porque eres muy brillante, eres un niño súper joven, pero excelentemente brillante. Así Gracias. que bueno, nos vemos en la próxima. Espero volver a tenerte por aquí pronto en este Igualmente, programa. espero volver a compartir espacio con usted. Chao. Chao.